La historia de nosotros es aquella de nunca acabar Ya que cuando tomas una decisión Como que te arrepientes y vuelves y me llamas pero siempre vuelve conmigo y así no se puede, no. Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo y así no se puede, linda no. Me dices un pata que me quieres y al otro me pelea. Siempre vuelves sin me dejas, no entiendo tu problema. No. Pero si te va te queda, solo quiero que recuerdes Eso soy yo el que siempre te resuelve. Te pone a brillar y a lucir como una dama. El cambio único te lo hace. La cama, sufre que andas conmigo, entre todas tus desayas Por más que digas, tú amas a mamá Así, así, como mi mano te toca Mete mucho pesito en la boca Y salir de la que y me provoca Siempre que nos vemos, el mundo se paraliza. Te pones dulces, se te nota en la sonrisa. Donde hubo fuego, siempre queda la sonrisa. Ya que vi el día que te vi. Yo no podía creer que todo me sucedía a mí. El impacto dure y esa fue la que me cautivó Tu sonrisa de calle fue la que a mí me motivó. Oh, dice que no me quieres. Pero siempre vuelve conmigo. Y así no se puede, no. Oh, oh, oh. dice que no me quieres. No siempre vuelve conmigo y así no se puede, no. Oh, oh, oh. Me tienes confundido, yeah. alteras mis sentidos. Me vuelves loco, baby, cuando me hablas al oído. Apretado el vestido, yo sorprendido. Yeah. Y sé que no me ama, pero yo no me doy por vencido. Yeah. actitud de guerrera, uh -huh. que me pega para que la sintiera. Me brinca como si fuera pantera. Me fronteo para que tu segundo piso subiera. Yo la cogiera sin importar lo que sucediera. Yeah. No digas que no me Conmigo. Así, así y, Como mi mano te toca Mete mucho besitos en la boca Mi sexualidad es la que a mí me provoca la Baby, la baby te estoy a volverte loca Imagina que un puerto lleno de rosa Y la pasión que no sofoca Dice con. que no me quiere Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Ya tú sabes, DJ se va sonando.